¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio entre ZTE y consultarse Es un honor saludarles otra vez Y voy a empezar este video primero que nada agradeciendo todas sus comunicaciones Porque es por eso que ahorita tenemos dos Blade V Ultra y un Blade V9 Vita Enfoca a tu momento, es lo que nos sugiere el Vita Y vamos a repasar estos equipos en un multi-unboxing Que fue una sugerencia que recibimos en una de sus comunicaciones por correo Así que muchísimas gracias por esta idea, vamos a ejecutarla Y pues nos vamos a arrancar el día de hoy Vamos a hacer una masacre de unboxing Para eso tenemos, estamos listos, tenemos el equipo necesario Y pues vamos a comenzar con esta felicidad de multi-unboxing Como ven, este son equipos nuevos, totalmente sellados Que estamos comenzando a abrir eh, me encanta esto, es mi parte favorita eh, o sea, esa es la realidad aumentada también este hubo un mensaje que nos platican que querían ver qué es lo que pasaba con la realidad aumentada claro que sí de hecho el Blade 29 también trae esta invitación de la realidad aumentada y por cierto, vean ahí está asomando el primero este, es el B Ultra ya lo conocimos son 6 pulgadas de Full HD un octa -core a 14 es una, unos equipos bastante padres, enormes, gigantes, ahí me encanta porque, vean, vean, vean esto. Están siendo totalmente, ups, este, acá tuvimos una caída, pero, vean, son equipos totalmente nuevos. Estamos este, realizando este unboxing, estamos totalmente preparados para todo lo que se necesita. Oh, genial, vean, vean. Va, va saliendo el uh, Blade V Ultra Recuerden son 6 seis, seis pulgadas de pantalla HD Full HD Cámara dual de 13 megapíxeles con 2 Memoria interna de 32 GB uh, El 360, el lector de huellas 360 Es un sensor que no importa en qué dirección ustedes pasen el dedo Este, este lector les va a dar Uh, la, también nos estaban escribiendo que la textura, ¿no? pero vamos primero a abrirlos para que aquí ya salió este wow, esto es una belleza son 6 pulgadas es, vean, vean, vean, vean. ese es el momento y vamos por la parte de atrás también, de una vez okay. este es el lector de huellas tiene un lector de huellas 360 una perdón, disculpen, es, uh, la, las probabilidades que eso pasara eran muy bajas, voy a poner un poco la textura vean, esa textura tan buena que es para hacer el holding, cámara de 16 megapíxeles con 2, flash los controles, este este pequeño botón es el de encendido y tiene una textura y los, los normales de este lado está totalmente plano, nada más tiene la entrada para los y bueno, trae también todos sus accesorios y lo voy a poner por aquí ahí está, genial y ahora estamos procediendo este se ve, abre diferente el Blade b 9 Vita véanlo este está así wow. ahora es el momento, vean, es estilo. Ah, por acá. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos. Enfoca a tu momento, que curiosamente es el mismo mensaje que nos regalan en la caja. Y vamos a destapar. Este es el mejor. Inst... Wow, vean el color. Bien, este, el protector está hasta la, hasta arriba. Aquí están, son dos cámaras, es una de 13 megapíxeles, una de 2 megapíxeles. Es un lector muy parecido a los que tienen sus. Espera, espera, voy a quitar esto. Oh sí. Eso es una texturizado, eso es un. Oh, hule, es así como vulcanizado, vamos. Esto a... hace que sea mejor. Aquí está el sensor de lector de huellas. Oh es un tamaño más pequeño como, como pueden ver es más pequeño que sus primos hermanos que están aquí pero esto es mejor porque si a alguien le gusta ponerle la bolsa en sus... es, es más manejable ¿no? Que, que las seis pulgadas que traen sus, sus primos es, este, bueno ahí lo tienen este ya lo tenemos acomodado en una mejor posición para ustedes y este pues vamos a revisarlo um, Vean, estábamos viendo los detalles y el primero que salta a la vista a diferencia de sus primos mayores es que están texturizados Este está texturizado pero es liso, es un texturizado más de hule Y también tenemos otra diferencia en los botones, los botones tienen botón de volumen, están corridos Y El otro es el de Power, el lector 360 una cámara de 13 megapíxeles más 2, este trae 16 megapíxeles más 2, este es de 13 más 2, flash, Está es el mismo diseño, ¿no? así que más pequeño, ¿eh? y, y está fenomenal, vamos a seguir analizando, la, el texturizado es como vulcanizado y hace un mejor agarre, eso está bien padre, y pues el tamaño, No. vamos a seguir viéndolo. Y pues continuamos este, apreciando esta belleza de teléfono. Um, ahora tenemos el, el otro lado. Acá tenemos la cámara para las selfies. Es de 8 megapíxeles. Que pues bueno, también da una muy buena selfie. De hecho, hace varios años una de las innovaciones más bonitas son solar tener una cámara de 8 megapíxeles. Y esta la tiene directamente para las selfies tiene un 5.45 hd plus lo que es este hd full uh, full de pantalla este es bastante cómodo también y otra de las características y de todos los blades son uh, los snapdragon Qual por qualcomm ¿no? son las tecnologías snapdragon en este caso tenemos un tenemos el ambos uh, traen 8 cores traen un octa core snapdragon los uh, grandes, los primos grandes, los ultra traen de la familia de los 600 y eh, el Vita en este caso trae un Snapdragon de 8 cores a la familia 400 hay varias, se encuentran las opiniones al momento de saber si es un 415 o si es un 412 o si es un 435 pero bueno, el chiste es que es de la mejor tecnología a tu servicio, este es un pequeño gran teléfono, lo puedo definir así, ¿por qué? porque trae un superprocesador, trae una cámara dual de 13 megapíxeles que permite unas grandes fotos, está como para la fotografía, es, tiene un, resultados impresionantes, también tenemos los filtros que te permiten meterle diferentes tonalidades como sepia, monocromático, uno como de caricatura. Está está es bastante dinámico. Creo que es un una muy buena relación, excelente relación entre tamaño, precio. Está fantástico. El precio está oscilando entre los 2699 para que suene poético como oferta de proveedor. Este $2,700 pesos, que es, un, es, una, es una gran opción para este tipo de teléfonos. Y, pues, bueno, y bueno, llegamos al fin de nuestro review. Vamos a ver si reacciona, si trae un poco de pila. Lo, lo acabamos de abrir. Entonces, vamos a proceder a. ¡Ojo! Como pueden ver, acaba de reaccionar este Android 8 Oreo. Y pues bueno, siempre, siempre traen algo de pilas eso es algo que me encanta de ZTE, este... Ahí empieza, trae como que muy similar a lo que nos enseñaron sus hermanos mayores. Y pues bueno, ahora vamos a continuar, se nos olvidó por la emoción esta parte, es que vean, ¿a quién les recuerda esto? ¿a qué smartphone les recuerda esta apertura? Cuéntenme en los comentarios. Este... Pues bueno, como siempre tenemos nuestra acceso al sim, dim, todas las unidades, son nuestras pólizas de garantía, tenemos un cargador, necesito brand new, un cable, este veamos qué tan largo es este cable. Ok, ok. Y pues bueno, también recuerden que van a tener unos audífonos, eh, los audífonos van a presentar manos libres, entonces, pues es un buen detalle, ¿no?, poder este, brincar directamente a tu música, brincar al servicio, esto es padre, y por acá ya tenemos, ya, ya reaccionó, ya empezó, nos pide algún tipo de configuración, no tenemos tarjeta sin, así que, pues de momento... Hasta aquí vamos a llegar. Así que. Ah, miren, qué padre. Este nos está pidiendo conectarse. O sea, el, el wifi ya está funcionando inmediatamente. Y, pues bueno, vamos a dejarlo que empiece a configurarse. que Este ya nos está dando toda la configuración. Pero bueno, eso será otro video. Esto ha sido el ZTD Ultra. El. Uh... ZTE Blade V9 Vita, y pues el segundo Ultra, entonces aquí lo tienen, vamos a seguir utilizando toda esta tecnología a su favor, así que quédense con nosotros, vienen más videos y más diversión, gracias.